Nosotros regreso aquí por nuestro espacio, el toque del mediodía, por Telenor, canal 10, 310, 1014 14 de cables, nuestra plataforma, telenor.com, Raquel Ortega, caramba, me hacía falta compartir contigo. ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Excelente, mucho trabajo. Sí, sí, vimos tus reportajes aquí. Mucho trabajo. Tú no nos escuchabas muy bien a veces. Eh, la, la bueno, el día, que, manita, no, el día que estuvimos día hablando fue terrible. Eh, era el partido de Puerto Rico y República Dominicana, donde, donde Puerto Rico estaba perdiendo, eh, Dominicana República estaba perdiendo. Dominicana. Vino un honrón que se fue un arriba cuatro. y eso fue algo apoteósico. Sí, sí, fue. sí. La señora le dio un ataque. La que sí, se la, no, a ella no. Eh, aparte, de la Pero señora. le agua, la... ¿verdad? Sí, no, le echan agua. Buenas tardes, amables televidentes. Gracias por estar ahí. Así es. Bueno, es importante todas esas anécdotas y de, de seguro que tú lo disfrutaste mucho, todos los viajes. Sí. Nosotros eh, aquí mirándote feliz. Yo le doy gracias a Dios, Raquel, que, que he podido desarrollar en mi vida profesional un trabajo que combina el placer con el trabajo. No, no, Porque y el trabajo, gente, el, el trabajo que tú realizas te da placer también. Sí, es una forma, ya pero no, es no deja de ser un trabajo. Lógico. Fíjate que mientras otros disfrutaban yo disfrutaba momentos solamente porque tenía el compromiso Lógico, de grabar porque andaba con nuestro compañero y socio Juan José Rodríguez que tenía que hacerle de camarógrafo ya a la vez que también tenía que eh, recolectar información de reportar para el camarógrafo de todo Entonces, un es un poco. compromiso que uno a veces eh, se ve bonito pero no no uno lo disfruta como uno quisiera ya. lo disfruta el que va simplemente a disfrutar de afuera sí. se ve muy bonito todo sí sí pero es nada, de todas formas las experiencias siempre son importantes. Sí. Eh, ser el Caribe ya llevamos desde el 2 no, desde 2000, no, estamos en el 2020. Llevamos ser el Caribe eh, desde el 2000, desde 99. Sí, pero tenemos 20 coronas, te sí, esta es la número 20. Somos el país con más corona de ser el Campo. Correcto, así. De es. República Dominicana. Bueno, Roberto, en otro orden también estamos ya en la semana decisiva de las elecciones. La recta final. La recta final, indiscutiblemente. Ya hoy lunes, el lunes 10, solo el domingo son las elecciones, pero hay unos plazos establecidos que ya se terminó. El pasado viernes terminó el plazo para las encuestas eh, dar a conocer resultados de sondeos. Y demás, o sea, las firmas encuestadoras Ya nadie puede salir O sea, que las firmas encuestadoras que firma, dieron ciertas posiciones Ahí quedó Esas fueron las últimas med medidas Y termómetro de ese momento ya. Y para el día 3, el próximo jueves Es el último día Para hacer todas la campaña proselitistas Hacia afuera, masivas ellos seguirán reuniéndose con Los cierres de campaña, Los famosos cierres de jueves. campañas hasta el jueves Así es, y el viernes Entonces para los medios de comunicación ya, no debe salir oh, ningún tipo de publicidad disponible hasta el viernes. Ningún tipo de publicidad sí. disponible para promocionar absolutamente a nadie. Así es, ya están en los últimos aprestos, se están entregando, la Junta Central Electoral está entregando todos los kits, que son los bultos, con todos los materiales electorales y también los materiales tecnológicos, porque aquí en San Francisco de Macorís hay que recordar que aquí será realizado el voto automatizado, no así en los restantes municipios de la provincia suman unos 18, incluyendo al Distrito Nacional, los que van a tener voto automatizado y 140 voto manual. Así es que la, la orientación es para que el ciudadano Conozca e investiga a sus candidatos. Ahora estamos viendo mucho unas, unas cifras muy altas de candidatos a regidores, que es lo que ma, eh, es la novedad del proceso, que es preferencial. En novedad de que ten, tenemos dos elecciones consecutivas prácticamente con meses de, de diferencia, febrero y mayo. Mayo la presidencial, febrero las municipales. Y en novedad de que podamos seleccionar directamente a nuestros regidores, eso no ocurría antes, sino que era por sí, pero el eso un despliegue de Entonces, que que está sí. campaña eh, para diputados pa, no. o para senadores. Así, así mismo es. Sí. Entonces, investiguen bien su historial, sus propuestas, si es que la dieron a conocer, para que ustedes realicen un voto de conciencia. Y luego no se pasen los cuatro años con el lamento de que qué mal elegimos. Porque somos nosotros los responsables. La única vez que tenemos el poder en esos segundos, de marcar y elegir quiénes serán nuestras autoridades. Es cada cuatro años en las elecciones. Eso así. Entonces, sepamos valorar ese poder que fortalece la democracia. Eso es así, eso es así. Mira, Raquel, por otro orden, eh, eh, sigue el virus coronavirus. Sí, siendo una debemos noticia, actualizar esto. Eh, que cada día uh -huh. va calando, por ejemplo, oficialmente eh, China ha reportado unos 900 y tantos ya sí. de fallecidos y cientos de miles de infectados. Digo oficialmente porque extraoficial claro. se dice que hay que triplica quizás que las esa informaciones cantidad. que se dan de, son falsas. dicen muchos. Lo mucho. que eh, eh, China, muchas ciudades están totalmente paralizadas, la gente no está saliendo a las calles, bancos comerciales cerrados, sí. eh, tiendas cerradas. Las consecuencias o sea, económicas son altas. Sí, mira eh, eh, y la gente no ha explotado, pero eh, ya la Organización Mundial de la Salud dice que apenas es la punta del iceberg, los casos que se están infectando en diferentes fuera, partes. Fuera del de, mundo. de China, porque fuera de China han ocurrido casos, como en Alemania por ejemplo, que no han viajado a China. Entonces, ¿cómo fue? Entonces el consumo de los alimentos. En Estados Unidos, sí, y ya hay el primer caso latinoamericano, eh, un argentino que estaba, está en un crucero y está varado en Yokohama. Entonces están varados ahí, están en cuarentena No se dice, no dicen la situación real en que está Se desconoce totalmente, no sabemos por qué Se niegan las informaciones o no se, o no se dice Porque crea una bola de humo alrededor de la información peor Que lo que causa es una reacción negativa de la población sí, Porque hay muchas informaciones el, el, el temor es que se oculte la realidad de esto que ocurrió el 31 de diciembre, las primeras informaciones que se dieron a conocer de los casos febriles, ya el 7 de enero, entonces que es, detona el boom en Wuhan eh, mira, de este, eh, esta eh, nueva cepa del virus, mira, el qué. NCoV el Coronavirus 2019. Yo desde que hoy primero la noticia de que China iba a construir un hospital, ¿Mm? que lo construyó en, ¿En una recto, semana, yo dije, esto no es un relajo. Es así, no es un relajo. O sea, tú vas a ser lo que hizo China, un hospital para poder eh, tratar los casos. Y creo que, eh, y ya saliendo un poquito, aunque dentro del mismo tema, estaba viendo eh, corto de la serie de Los Simpsons, que, óyeme, ni Dostoyadán. Ellos hay, como que la han pegado en muchos temas. No, no, casi en todo. <risas> hay unas, hay una, un capítulo del año 98, donde eh, hay una... Eh, eh, eh, Simpson compra una, un equipo y se lo mandan por correo, pero en este caso no fue de China, sino de Japón. Uh -huh. Y dentro de eso, un empleado de, de, de, de donde venía la máquina estornudó y se ve muñequito, Contamina ese, a todo el muñequito que entró a la caja y así mandaron diferentes eh, paquetes a Estados Unidos, donde todos fueron infectados con un virus mortal ¿Qué? que venía, pero en este caso, de Japón. No de China Una gran similitud a, a lo que estamos y, viendo por ejemplo, el mismo caso de Donald Trump uh -huh. en eh, una serie de los censos que ponía a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos Donde Donald Trump ni soñaba con... con Kobe Bryant también, hay un capítulo que, que él y, se y, ve y, de, y, cayendo de... Pero ahí pero no en, en, en la caricatura se veía que él salía ileso pero, pero no entremos en ese tema, porque es un tema muy sí. profundo uh -huh. Que conlleva muchas cosas Pero sí... Eh, hay muchas cosas que mencionar de este virus que se desconoce. República Dominicana recientemente tenía una familia eh, eh, eh, que estaba en cuarentena. Le hicieron todos los análisis, sí. salieron. Eh, negativo y ya es. Lo, bueno salieron de, de eran unos policía. pasajeros y ya por los niveles de escala que venían realizando en cada uno de los lugares eh, le, ha, le toman el mismo protocolo le hacen los análisis y esos análisis se mandan a investigar a Miami entonces ese fue el procedimiento que se llevó y todos salieron sin ningún síntomas el, el, en este sentido, pero el, mira son 40.171 mil contagiados, esas son las cifras oficiales sí, que, que y la ser mucho más. 908 infectados, no, claro que sí va no, muchísimo no, más ya lo falle ya lo fallecido. los fallecidos, 908 sí. fallecidos claro que sí es, son cientos y píqueles miles sospechosos del virus y ya identificada porque le hicieron el análisis, están los Mira, 40 mi mil segundos. la Organización Mundial de la Salud Raquel, que, que estoy bien preocupado, uh -huh. es que en países como China donde la tecnología, la medicina es mucho más avanzada. Estados Unidos, entre otros países, que nos llevan años luz, uh -huh. no han podido contener este virus. ¿Tú te imaginas países eh, desermundistas de como República Dominicana, no Haití hay y eso? O sea, Necesitan casi 500 millones de dólares para los medicamentos para paliar la enfermedad. Si sí, este no Están demostrando que no tienen los recursos necesarios, están pidiendo ese dinero. Y a eso sumarle también... Bueno, en China, en nivel... China se le terminaron las máscaras, sí. incluso el presidente ruso, eh, eh, se me va el nombre, eh, Putin, Putin, Putin, Vladimir, mandó eh, toneladas de, de equipos uh -huh. médicos para... Para los chinos, porque esta es la oportunidad la han de mostrar los países amigos, mostrar su solidaridad. Mira, los do, tú mencionabas los dominicanos ahorita. Los dominicanos están en un nivel de ansiedad muy fuerte, sobre todo porque dicen en una llamada que hicieron a la directora de un medio nacional aquí, Cdn, para ser sí, directos, de que le están ocultando la información y que no hay coherencia con lo que sale en los medios de comunicación a la realidad que ellos están viviendo allá, que tienen muchísima escasez, que tienen muchísimos problemas y que quieren que que por Dios República Dominicana el canciller que es lo que vamos a hacer que es lo que van a esperar ya Brasil se dio a conocer la información el día de hoy mandó un avión para buscar a sí, su no. gente había un protocolo de, Entonces, de, de esos de estos estudiantes sacarlos junto con, con la persona de Brasil pero no los, pero no parece pudieron. que Brasil no quiso no no no hubo la coordinación no. el protocolo eh, entre, entre países para extraer o sacar estos estudiantes que todavía están allí asustados Dame están si desesperados y no para menos Tampoco veo en los aeropuertos. Bueno, recientemente estuve eh, en Nueva York. Uh -huh. En el Kennedy, eh, lo mencioné cuando vi no, no vi ese viste. protocolo, ni esa alarma de que gente con máscara ni nada de eso. Ahora mismo acabo de ir a Puerto Rico. Tampoco en el aeropuerto de aquí, en el eh, eh, aeropuerto del doctor Francisco Peña Gómez, en las Américas. No vi tampoco ese protocolo, ni, esta, ni este asunto. No sé si porque son vuelos a Puerto Rico, a Estados Unidos, uh -huh. pero creo que la alarma es para que cualquier vuelo, porque tú no sabes de qué escala tú vienes, ¿entiendes? Pero sí lo saben en el aeropuerto y tienen que avisar a las autoridades antes de llegar, entonces quizás por eso tú no ves el... El meneo, como decimos los dominicanos, de preparación, porque es muy, tiene que ser muy directa la atención. Por eso pasó con los, las cinco personas que venían procedientes algunos de China y que ya hab habían venido haciendo escala y que en cada una de esas escalas le habían asumido ya el protocolo entonces por tanto dio negativo y no hubo ningún problema que, que tomar en consideración en ese sentido eh, No nos llevemos de las noticias falsas que están corriendo en las redes sociales, les invito a todos ustedes a que busquen información y vayan directamente a la Organización Mundial de la Salud, OMS usted lo pone así en Google y entra a su página oficial, ahí tiene lo primero cuando abres la página, lo primero que presenta es que usted le pueda hacer preguntas, todas las que quiera sobre el coronavirus y que las autoridades médicas le contestan de una vez ese es la primera espacio ahí arriba en la página, así que no se lleve de lo que dicen en la calle porque también la desinformación mata Mata de manera silente, mata de manera lenta y es lo, lo más terrible que pueda ocurrir cuando un proceso de enfermedad. Ahora, mucha gente dice que para qué alar alarmarnos tanto si el H1N1 está matando a más gente aquí en el país y donde quiera y en el mundo. Es cierto, pero H1N1 tiene medicamentos establecidos, vacunas para ellos, pero el coronavirus, la nueva cepa, no. No la tiene. Entonces, sí, por este, eso es la preocupación. Ese, ese que la alarma. podemos confundir con una gripe normal, sencilla, y puede causarnos, llevarnos a la muerte rápidamente. Sí. Es bueno que, aunque el coronavirus no está aquí en República Dominicana, Gracias hasta ahora, pero si usted tiene algún síntoma, vaya a su médico, chequee Siempre. y den un seguimiento. Si usted ve, principalmente, uno de los síntomas por el cual eh, se identifica mayormente es por fiebre la fiebre alta, alta que, fiebre que alta. se mantiene y no baja. O sea, si usted tiene varios días con fiebre sí. alta, eh, eh, es bueno que vaya al médico pero no espere sí. una semana el segundo día ya vaya al médico sí. de una vez Raquel llegamos al fin